Las declaraciones fueron ofrecidas por Jorge Luis Saldívar, director de la Junta Distrital de cenoví en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde ciudadanos estuvieron realizando manifestaciones exigiendo la construcción de sus calles y el servicio de energía eléctrica. Asegura trabajan para solucionar la situación. Así como usted lo expresa, hubo manifestaciones por motivo del de estado de la calle y la falta de la energía eléctrica. En la parte de la calle nosotros ya hace un tiempo de más o menos eh, cinco meses hicimos la reparación de dicho tramo de una parte eh, como ayuntamiento pero ya la comunidad no aguanta más, es una calle más o menos de un kilómetro de largo donde estaba apartada pero ya el mal estado de la misma eh, no aguanta más la población con eso y después de varias conversaciones con ellos decidieron ya hacer protesta paralizando el tránsito de, de la avenida principal de cenobis en el sector de los indios de cenobis ya en la tarde en, ya en hora de las 12 por ahí estuvimos eh, eh, poniendo ya que el paso de, lo, de los vehículos estuviera pasando bien hablando con algunos de ellos y decidimos traerlo hablar con el gobernador para ver si nosotros podemos eh, a realizar esa, esa construcción. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.